Este video es muy claro, es muy directo, es simplemente si estás pensando en casarte. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que debes de cuidar primordialmente ¿sí? para tener un matrimonio llevadero? En un inicio, en lo que se van conociendo y van empezando a tener la comunicación efectiva. Las cosas que tenemos que tomar en cuenta son las siguientes. Número uno, cásate después de los 30 años. ¿Por qué digo cásate después de los 30 años y vamos a... No, no, no se va a tratar de edades, de que ahorita alguien diga, oye, no, este Jorge, si yo me quiero casar a los 14 años, me caso a los 14, se me son mis papás. Sí, pero serías un, un squinkle, ¿no? Digo, serías un, un niño. Serías una versión muy prístina, muy primeriza de ti mismo, ¿no? serías como, como el primer Iphone ¿no? que en su momento era venerado con, sus, con su escasa memoria y su poca imagen y su tamañito y que no hacía nada, pero en ese momento era lo único que había, así si fuimos alguna vez nosotros, Si tenemos que ir creciendo y tenemos que ir evolucionando. Dejar de ser niños para empezar a enfrentarnos a nosotros mismos, para, para que tengamos una experiencia que nos provoque despertar y nos demos cuenta qué versión de nosotros mismos queremos ser, porque hay personas que eso lo no tienen muy resuelto, pero hay personas que no, llaman a su pareja como aman el teléfono, como de manera superficial, que andar con la persona más atractiva quiero andar con la persona que tenga más dinero, son personas inmaduras, y ojo, ¿eh? no es porque a los 30 años ya seamos personas maduras, date el permiso a darte cuenta que eres imperfecto, si te das cuenta que eres imperfecto, ya vas de gane pero lejos, ¿eh? si una persona madura busca tomar decisiones de las cuales sí se puede hacer caco, entonces una persona madura antes de casarse ya está pensando en cuánto le cuesta una renta, ya vive solo, ¿no? Entonces, no digo 30 años como un asunto cronológico. Digo 30 años como pensar en una edad donde una persona ya puede estar despertando. Yo sé que hay también personas que despertaron mucho, mucho antes que yo, que mi hermano dijo, Jorge desperté a... 14, una vida muy difícil y sobre una conciencia muy grande y vida difícil más conciencia grande igual a crecimiento de conciencia madurez vida positiva y eso no te pasa tradicionalmente tan joven te pasa hasta que ya la regaste mucho hasta que ya dices, oye, mis resultados guácala, no quiero cambiar por los demás quiero cambiar por mí para que me vaya bien cuando eras chiquito pensabas que tu mamá y tu papá eran perfectos y un día fuiste adolescente y dijiste, es que no, guácala, tienen muchísimos defectos. ¿No? O sea, los criticabas de todo, pensabas que estaban desactualizados, su opinión ya no te servía. Y un día creciste un poco más y te diste cuenta que ya habían aprendido muchas cosas que a ti te podían servir. Pero por estar criticando, no lo aprendiste. ¿Sí? Entonces, vivir en pareja, ¿sí? o sea, por favor, no lo tomen con idealismos. ¿sí? Conozcan, ojalá, que con la persona que piensa en casarse la conozcan enojada, porque si no conoces a una persona enojada, créemelo, o sea, no te cases, porque hay personas que resulta que enojadas, deja que son soberbias, deja que son prepotentes, deja que se pueden meter incluso con tu familia, ¿no? No, que hinche tu mamá, hinche tu papá, hinche tu hermano, hinche todo lo tuyo, te tratan como algo no valioso. Lo sexual, pues ya, ya dejó de ser un motor. Y ahora sí, ¿sabes qué? Te quedó horrible la comida guacala. Oye, estás toda aguada. Me das asco. Haz algo, ¿no? Oye, ve qué buena está esa vieja. No como tú. La etapa de enamoramiento no es eterna. Y es horrible que dos personas se idealicen si quieren idealizar una persona perfecta, sabiendo que lo perfecto desde luego no existe, pero quieren proyectar una serie de cualidades, si no conoces al menos dos o tres defectos de una persona, te digo una cosa, no la conoces, así de simple, así de fácil, ok, otra de las cosas que considero que debes de, de ver, es, si vas a vivir con la persona, o no vas a vivir con la persona, al menos, Hablar y decir, ¿cómo vamos a quedar en lo económico? Es decir, del 100% de nuestros gastos, ¿qué consideras que debería de poner yo y qué deberías de poner tú? Hablando de orden y limpieza, lo mismo. ¿Sí? Oye, a ver, este yo cocino, tú lavas los platos, ¿quién tiende la cama, quién recoge la mesa? ¿Sí? ¿Cuántos hijos pensamos tener? ¿Realmente nos alcanza? ¿Sí? este, ¿Cómo está nuestra vida sexual? ¿Sí? este, ¿de, de veras nuestra vida es transparente, lo que reflejamos en las redes sociales y con nuestros amigos, si ¿sí somos así, o de esas personas que ya solitos, mentadas de madres y hasta golpes. Entonces necesitamos bases muy sólidas. Hablen de ese tipo de cosas. Pueden ir a una terapia y decir, ¿saben qué? Queremos dar este paso y queremos conocer los parámetros. Queremos tomar una decisión, ganar, ganar. Queremos tomar una decisión inteligente. Ya lo hablamos antes, tenemos que estar resueltos como individuos. ¿Qué? por favor no quieras casarte con una persona para resolver tu vida estás para casarte con una persona para compartir lo padre que es tu vida no para decirle a la persona ¿sabes qué? antes estaba yo mal solo ahora voy a estar mal contigo ¿y sabes qué? a lo mejor veo a mi papá o a mi mamá que ha sido mi ejemplo ¿y sabes qué? perdón, no quiero ser eso y lo adoro y lo admiro, sí. Pero no quiero tener sus resultados a su edad. Quiero tener mejores resultados, más armoniosos. Quiero tener la vida más fácil. Ojalá que antes de casarse sean honestos.